Las cartas forman parte de mi vida hace mucho tiempo. Ellas me ayudaron a encontrar el verdadero amor de mi vida, soledad. Pero hay alguien que tal vez me tenga atada al pasado. Amba.